Bueno, pues vamos a ir empezando eh, Hoy estamos más en, por decirlo así, aunque siempre estamos en familia Pero hoy estamos un grupito un poquito más, más reducido pero, pero amplio en sentimiento y amplio en, eh, en cercanía eh, Hoy estamos aquí para para charlar eh, junto con, con Santiago López y con, con Néstor eh, sobre un poco lo que es Plena, sobre la participación de la Red de Hermanos. Eh, esta charla, que se tuvo eh, tuvimos que aplazarla, pero eh, al final ha salido incluso dos por uno, porque de aquella charla Santiago nos te habrá llegado, pero salió eh, algo muy potente o algo muy, muy enriquecedor, que salieron muchas ideas, salió eh, una cercanía entre, entre todos los que formamos parte de, de aquellas charlas que muchas veces no, eh, no se da, ¿no? con lo cual al final propiciaste eh, algo <ríe> eh, que no esperábamos y que, y que nos ayudó y que nos no sirvió mucho y, y esta ya pues, eh, es como, como el culmen, ¿no? como, antes fue la preparación, inesperada, pero preparación, y esto fue como, como el culmen. Eh, como decía, eh, hoy vamos a hablar con Santiago López, que es presidente de, de Plena Inclusión, él es natural y, eh, de Cartagena, Murcia, eh, es padre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad intelectual, ...graduado social diplomado por la Universidad de, de Murcia, eh, con másteres en, en Administración de empresas. Eh, ...en el terreno social pues ha desempeñado y desempeña distintas responsabilidades... ...como eh, en su momento la vicepresidencia de la Asociación para la Atención a Personas con Síndrome de Down... ...la representación en plena, eh, región de, plena inclusión de la región de Murcia estando en la Junta Directiva, eh, la vicepresidencia relacionada con el área de Proyecto Común y Desarrollo Organizativo de Plena Inclusión, durante dos años eh, una labor voluntaria en la Asociación para la Integración de la Discapacidad Física de Murcia, eh, y desde 2014 es presidente de Plena Inclusión y vicepresidente de, de CERVI. Eh, también tenemos eh, a Néstor, eh, Néstor permitirme deciros eh, que como bueno como parte eh, de los que estamos aquí de, de la red pues es parte nuestra y es parte fundamental de, de esta red yo aunque ahora voy a decir alguna cosa más pero me parece que aquí en este espacio para nosotros es lo más importante ¿no? creo que y este es un espacio, me permito eh, utilizar este espacio para decirlo es parte fundamental. Esta red no, no tiraría sin, sin gente como él, eh, que siempre que siempre está y que siempre que siempre tira para adelante. Él también es patrono de la fundación de Asprobe Es embajador, recién nombrado, embajador de la ciudad de Salamanca. O sea, tenemos un embajador. O sea, esto ya esto ya está tirando. Lo próximo, como solemos decir, ya salir fuera. O sea, como embajador yo creo que una pequeña embajada, aunque fuera para ir y volver alguna vez, podríamos pedir o en México o en, en Argentina, en esos sitios donde también eh, ya están empezando o llevan poco tiempo redes de hermanos y, y cuñados. Eh formado parte de, de la USAL, que yo no la conocía, pero eh, según he entendido es un proyecto eh, para hacer la universidad más inclusiva y actualmente sigue trabajando en la universidad y, como decía, es parte fundamental de la red de hermanos y cuñados y de estas charlas diversas, con lo cual para mí es un privilegio eh, estar aquí lanzando, ya no diré ni moderando, porque ellos se moderan solos, eh, lanzando algunas preguntas y haciendo que, que esto eh, nos sirva a todos, que seguro va a ser así y que seguro vamos a sacar mucho en común. Ya por último, bueno, yo solamente presentarme como eh, mi nombre es Raúl, eh, mmm, soy cuñado de una persona gran dependiente, de que está en la entidad Materes Magistra, de de está entre San Juan de Anafarache y Mayrena del Aljarafe, eh, pueblos eh, muy cercanos a, a Sevilla capital, del Aljarafe sevillano. Eh, pertenezco a, a, esta, a esta red e intento hacer todo lo que puedo, al grupo, eh, a la comisión de eventos y festejos. Y, y bueno, en estas charlas diversas, pues, tengo que decir que siempre disfruto mucho. Y más, si es con invitados así, pues mucho más. Y sin más, eh, muchísimas gracias a Santiago y a, y a Néstor por formar parte de, de esto, por haber dicho que sí. Y, y empiezo a lanzar preguntas. Eh, para los que no hayáis estado en charlas diversas anteriormente, charlas diversas es simplemente, como su propio nombre indica, una charla. Una charla en la que yo lanzo preguntas, lanzo cuestiones lanzo ideas y cualquiera de los dos puede responder se pueden responder entre ellos y vamos aclarando vamos eh, dejando en, en la mente dejándonos dejando ahí eh, ideas que nos van a servir y, y que vamos a ir respondiendo pues empezamos eh, lo primero que, que quería preguntaros es lo siguiente tras años de pequeños de pequeños pasos en muchas ocasiones imperceptibles, imperceptibles en muchas ocasiones con frustraciones también eh, el papel de los hermanos y cuñados ha ido tomando posición tomando, tomando fuerza eh, como herederos y me parece que esa palabra hay que subrayarla y poner la negrita a herederos, porque no, no queremos desplazarlos, no queremos eh, quitarlos ni, ni ser algo nuevo, sino somos herederos de la labor que hicieron eh, padres y madres que, que fundaron este, este movimiento de familiares de personas con, con discapacidad. Eh, pues tras esos pasos, ¿cómo definiríais que que fue la puesta en marcha de, de la red estatal de, de hermanos y cuñados? Podéis responder cualquiera de los dos. Si quieres empezar tú, Néstor. Vale, bueno, pues eh, empiezo yo y empiezo agradeciéndote tus palabras, como, como no podía ser menos. Y eso que no te he pagado nada, ¿no? O sea, has dicho todo esto porque te has venido así, ¿no? Vale, vale. No, no, si no ya te mandaré una, una caja de bombones o de vino. No, eh, Muchas gracias por tus palabras, evidentemente muchas gracias a Santiago por, por apuntarse a, a esta charla que tenemos hoy con, con la red de hermanos y muchísimas gracias a todos los que, están, los que están presentes hoy. Y yo permitirme antes de contestar a tu pregunta que tenga otro agradecimiento especial, porque yo estoy aquí evidentemente con la red, por los hermanos, eh, pero quizás no estaría aquí si hace en el 2009 no hubiéramos empezado con este movimiento en, en las PRODES que apoyó, tanto desde el equipo de familias como desde la propia asociación, el que los hermanos teníamos que dar un paso adelante, y desde el comité del grupo de hermanos de Asprodes lo hemos dado, y yo estoy aquí también por ellos. Y por último, que las, las opiniones que pueda verter hoy en esta charla eh, son mías, no tienen por qué identificarse a nadie, porque si hay una cosa buena que tenemos en las redes, es que hay opiniones dispares, hay opiniones para todos los gustos, pero todas las escuchamos, todas las respetamos y todas tienen mucho que decir. Eh, por lo tanto, yo voy a expresar mis opiniones y empiezo con una opinión y es que eh, lo que, lo que se, cuando se puso en marcha la red, perdonarme, es sobre todo, yo diría que emoción, eh, muchísima emoción. Yo A mí me llenó, como diría nuestro <coughs> entrañable rey, me llenó de orgullo y satisfacción el que se pusiera en marcha la red, porque además fue una cosa que, que nos habíamos planteado en el encuentro de Salamanca y fue un objetivo cumplido. Luego me explico por lo de objetivo cumplido. Si llevábamos ya una trayectoria de tres encuentros nacionales de hermanos, eh, donde sí que habíamos hablado desde el primero hasta el tercero, pues de muchas cosas, de cómo nos sentíamos, de qué, de qué intereses teníamos en formar parte en la vida familiar, en la vida asociativa, pero no nos habíamos marcado objetivos y eso siempre nos llevaba a que el siguiente encuentro volviéramos otra vez a hablar muchas veces de las mismas cosas, que no es que estuvieran mal pero ya queríamos dar un paso adelante. Entonces, en el encuentro de Salamanca, en el 2019, nos pusimos como objetivo el formar esta red estatal de hermanos y al poquito tiempo de que se produjera el encuentro, de hecho, el grupo motor se empezó a reunir, si el encuentro fue en junio, se empezó a reunir en septiembre. Por lo tanto, digo que objetivo cumplido. Pero objetivo cumplido solo en parte, porque yo creo que la red no es el fin, la red estatal de hermanos es el medio. Es el medio para que todos los hermanos, cuñados, primos, sobrinos, tíos, amigos, entorno, tengan un espacio a donde acudir, a donde sentirse identificados, a donde poder hablar, a donde poder expresarse, a donde poder opinar, a donde, donde poder pedir, no sé, colaboración, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía nos quedan muchos objetivos por cumplir, por eso he dicho que objetivo solo en parte, nos queda y lo tenemos en ese decálogo famoso que que llevamos a cabo en la red, el que poder formar parte de las juntas directivas, por ejemplo, de las asociaciones y de las federaciones, poder trabajar colaborativamente con la nueva plataforma de personas con discapacidad que se ha puesto en marcha, el poder ser un grupo donde tengamos una un cierto... Trabajo colaborativo con y aquí está Santiago para ello con la con la confederación con la junta directiva de la confederación porque lo, lo que nos mueve al final son los mismos son los mismos intereses entonces en eso seguimos en esos objetivos y cuando hayamos conseguido esos objetivos el que el movimiento de hermanos se ponga en marcha en todas las federaciones y en todas las asociaciones cuando lleguemos a conseguir esos objetivos nos marca, nos marcaremos otros porque si algo tenemos es ambición, pero no ambición por protagonismo, sino ambición porque lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestras familias, de nuestros hermanos o cuñados con discapacidad intelectual, del movimiento asociativo y de la sociedad en general. Muy bien. Pues eh, yo, bueno, lo, lo primero, ante todo, darle las gracias a... A Raúl por la presentación que ha hecho, daros las gracias a, a la red de, de hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas y, y, y demás apoyos familiares de, de directos por, eh, por contar conmigo. Y lo primero disculpar, disculpar el que esta sea la segunda vez que se me convoca y afortunadamente hoy he podido, hoy he podido estar eh, me he quedado más tranquilo con lo que dijo Raúl, al decir que gracias a que yo no pude estar, se consiguió un, un buen ambiente y un, se, se consiguió avanzar y se habló con, pues no sé, con tranquilidad y, y avanzando en propuestas, lo cual es muy agradable, con lo cual, pues mira, si lo conseguí bien. Eh, no sé si estabais todos y todas ese día, pero bueno, eh, fue un poco caótico. Yo venía de, venía de viaje de... de de celebrar mi bodas de oro con, con mi mujer, veníamos de París y tuvimos un problema en el, en el aeropuerto justo el día antes y eso hizo que nos eh, tuviéramos que quedar allí y nos trastocó después la llegada a Alicante también, que desde París ya hablé con, con Néstor a ver si conseguíamos, digo yo, yo creo que sí, que a tal hora podré hacerlo, luego al final me enchufé en el coche allí, pasando eh, en la autovía, pasando los coches a toda pastilla y no era la, la mejor la mejor opción para hacer la, la convocatoria y además que estaba francamente nervioso y cansado. Con lo cual, pido disculpas por eh, no haber intervenido aquel día. Eh, bueno, pues lo lamento mucho. Hoy estoy y, y, bueno, y encantado de, de compartir un rato eh, en algo que me es completamente cercano y directo. Es Decir que la red de hermanos eh, está puesta en marcha porque vosotros habéis decidido que se ponga en marcha pero ha tenido siempre eh, el apoyo y el estímulo de la Confederación Plena Inclusión, desde el principio. En las reuniones que hemos tenido previas, en los encuentros que hemos tenido, no pude estar en su momento cuando se puso en marcha la, la, la plataforma en, en Salamanca, no puedo ir a todo, ya me gustaría, pero no puedo, no puedo estar en, todo, en todos sitios. Pero sí que hemos, sí es algo que hemos estado trabajando eh, codo con codo y, bueno, y, y disponiendo los recursos, muchos, entiendo que más bien pocos, que podamos eh, aportar y, por supuesto, dispuesto a, a seguir eh, aportando. Es decir, yo entiendo que la, lo que es la plataforma de, de, de hermanos, lo, creo, creo que es algo que tiene todo el sentido. Desde el punto de vista de, de, de la propia confederación, pero sobre todo, y aquí como decía Néstor, soy dueño de mis palabras como padre. Es decir, que en este, en este sentido sí puedo hablar con total eh, tranquilidad. Después cuando hable como confederación a lo mejor me tengo que moderar más. Pero si hablo como padre lo tengo muy claro. Es imprescindible que eh, exista un movimiento organizado de hermanos, de hermanas, de cuñados, de cuñadas, de hermanos en general, y así no tendré que repetirlo de, de cada vez, tomarlo, tomarlo el plural como, como amplio, y yo creo que es imprescindible, porque eh, a los padres nos genera una tranquilidad muy grande, nos genera una, una tranquilidad tremenda, porque eh, los hermanos habéis vivido... Eh, la vida de, nuestro, de vuestro hermano, de nuestro hijo, con, al, como, como la persona más cercana, incluso más en ocasiones a veces que, que nosotros mismos, que los padres y que las madres, porque siempre tenemos esa distancia que inevitablemente tenemos que marcar, cuando somos padres somos, somos, tenemos que educar y tenemos que marcar esa distancia, a lo mejor no hemos tenido esa complicidad y no sabemos interpretar determinadas claves de nuestros hijos, como sois capaces de hacerlo vosotros. Por tanto, eh, bueno, pues mm, en ese sentido, egoísta, y disculpadme, egoísta, pero de necesidad de, de tener este movimiento que sea eh, armado, fuerte, porque desde luego es la garantía de que el movimiento fami familiar va a seguir y va a perdurar. ¿vale? No quiero extenderme más, va, eh, iremos dando iremos dando juego, seguro que esto pero desde luego, imprescindible Ojalá todos los padres, eh, todas las familiares pensaran como tú, Santiago Bueno, mmm, no lo sé Se, sería, sería muy aburrido si todo el mundo pensara como yo <risa> Digo en este aspecto, por lo menos Ya, ya sí, sé sí. lo sé Bueno, pues después de quedarme con, con esas dos palabras, eh, Santiago decía eh, algo así como permitirme es como algo egoísta en cierta manera yo creo, yo creo que que mmm, egoísta sería quizás no dar el relevo esa es mi, mi impresión es decir eh, muchas veces y muchas veces no por egoísmo puro sino que sale como ese como ese oye mmm, ¿Cómo voy a dar el relevo? O sea, y, y ahora yo, ¿dónde me coloco? Pero, pero ¿dónde coloco a la persona con discapacidad? Yo creo que, que muchas veces. Eh, Quizás el más egoísta. No, no en el sentido malo, no, no con toda la dotación mala, sino con el, el propio egoísmo de, de, de, de amor hacia esa persona. O sea, entenderme. Pero me quedo con, con esas definiciones que que habéis dado, evidentemente cada una, además, desde, desde un lado, desde la importancia que puede que tiene esta, esta red. Eh, como he dicho antes, igual que os podéis interrumpir, más que de sobra me podéis interrumpir a mí. ¿eh? Eh, proseguimos. El movimiento asociativo de, de plena inclusión siempre ha sido un movimiento de, de familias, ¿no? Eh, siempre ha sido un movimiento en el que las familias han ido empoderando y han ido tomando oposición. Eh, da la impresión de que se va perdiendo, o de que se ha ido perdiendo esa participación de las familias. Eh, ¿Cuál creéis que podrían ser las causas? Quizás mm, más voluntarias, quizás más sociales, eh, de manera de de cómo se van organizando actualmente las asociaciones diferencia a diferencia de cómo se organizaban antes. Empezamos ahora por Santiago. Pues mira, eh, a mí la, la, la pregunta me preocupa. Me preocupa porque de entrada eh, no debería estar de acuerdo con el enunciado de la pregunta. Es decir, de partida, y ahora, ahora, lo, ahora lo aclararé, de partida me resisto a pensar o a decir que el movimiento de familiar está perdiendo empuje, me resisto, pero si tú lo dices y lo dices también porque eh, basado en, en lo que habéis hablado, pues por algo lo dices y si por algo lo dices tendremos que reflexionarlo, es decir que eh, sí que entiendo que el movimiento familiar creo que sigue teniendo fuerza, creo que sigue teniendo eh, necesidad, de, de, de seguir avanzando pero seguramente si me lo está diciendo es porque no lo estamos haciendo del todo bien no quiero entender con esto con, con el comentario de, de que sea de que estamos perdiendo fuerza el movimiento familiar de que sea eh, porque lo está ganando la persona con discapacidad intelectual entiendo que no va la cosa por ahí porque eh, creo que sí, en ese sentido sí que somos absolutamente complementarios Absolutamente eh, coexistentes y además en un estado de coliderazgo. Es decir, eh, tiene que ser una situación de igualdad, donde las familias y las personas con discapacidad estemos en el mismo ámbito. Y cuando digo familias, evidentemente vuelvo a decir, eh, hablo de padres, hablo de madres, hablo de hermanos, hablo de abuelos. Es decir, que bueno, sí que yo creo que sí que hay una presencia eh, importante. Hago un pequeño paréntesis, eh, la presencia de los hermanos en los órganos de poder de la confederación a día de hoy son claros, es decir, que eh, sabéis, bueno, y si no lo sabéis yo lo cuento, eh, la confederación se compone de un representante por cada una de las distintas federaciones de cada comunidad autónoma, ¿vale? Y ahí va el presidente o la persona que delega el presidente o la presidenta. Además, estamos eh, eh, tres entidades que son eh, Special Olympics, que es eh, la Asociación Empresarial, AERIS, y por otra parte la, eh, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, como entidades eh, autónomas, pero que forman parte de nuestra junta directiva. Y por otro lado, ahora mismo eh, están dos personas con discapacidad intelectual, eh, que forman eh, el, elegidas, por no, en este caso por nosotros, ya habrá que establecer otro criterio para, para hacerlo de una manera más democrática, pero bueno, utilizando un, una opción que nos daban los estatutos, así se hizo. Quiero decir que dentro de los representantes que tenemos dentro de la, de la Junta directiva hay hermanos y hermanas, hay hermanos y hermanas y hay una sobrina en concreto que es, por ejemplo, la pres Clara que es la presidenta de, de Plena Inclusión Asturias representante de nuestra Junta Directiva. Y luego, o, hoy no está, pero me parece que la, la, la vez anterior sí que estaba eh, enganchada, eh, me parece, era Maise, que es Maise, es, Maise es la representante de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña, eh, representa a, a esa federación y por otro lado, eh, bueno, pues tomé la decisión y la Junta Directiva así lo refrendó, de que eh, sea una de las actuales vicepresidentas. Y es una de las actuales vicepresidentas porque eh, dentro del equipo de gobierno más cercano a, a, al, al gobierno de la, de la propia confederación, quería que hubiera esa diversidad. Por tanto, eh, quería que hubiera un padre o una madre. vale Y además, en cierto modo también relacionado con el movimiento empresarial, que es eh, Pedro, que es un, el, un vicepresidente, que representa Extremadura. Quería que hubiera una persona con discapacidad intelectual, eso era evidente, tenía que haber una persona con discapacidad intelectual que ejerciera la vicepresidencia y actuara en nombre de plena inclusión de manera íntegra, como lo hace representando alguna vez, y luego también eh, me interesaba que hubiera una hermana, o un hermano en este caso, bueno no, en este caso una hermana, que es Maise. Quiero decir que era importante que estuviéramos en todas las partes de la familia, padre, hermano, persona, que estuviéramos en el núcleo de toma de decisiones mayor de la, de la Confederación. Esto, eh, me estoy enrollando demasiado, pero creo que tiene su importancia y su trascendencia, porque la visión de Maise va a aportar mucho al conjunto de, del movimiento asociativo, seguro, vale va a aportar mucho. Esto eh, creo que es algo que tiene que, tiene que ir eh, calando. Eh, no sé si lo comentaba Néstor o lo comentaba Raúl, la necesidad de que eh, formemos, y digo formemos, forméis parte de las juntas directivas. Yo creo que es una tarea importante, pero o sea, necesaria, pero no, no solamente desde el punto de vista de que como hermanos se puede hacer. Aquí hay que hacer un cambio importante de estatutos seguramente en todas, las, en, todas las, en todas las entidades, cosa que es difícil porque a mí en mi entidad, la, la mía ha sido, que es a la, a la que pertenecemos nosotros desde que nació mi hijo Santi, pues cambiar los estatutos es una complicación. Pero claro, es que ahora mismo las circunstancias no son las mismas que cuando se creó la, la, la, la entidad. Es que ahora tendrán que formar parte no solamente los hermanos, sino también tendrán que formar parte de las propias personas y tendrán que formar parte de la asociación eh, entidades o personas de la sociedad y de nuestro entorno que quieran participar de ella y no sean, y perdonadme que utilice eh, este término, el cortijo de los padres que han montado esa asociación con mucho esfuerzo, dicho sea de paso, con mucho esfuerzo y además a los cuales hay que eh, tener siempre muy presentes y agradecer lo que la pusieran en marcha, pero eh, es cierto que esas circunstancias no son las mismas y ahora hay que abrir las entidades para que cualquier persona que tenga interés legítimo en formar parte de esa asociación lo haga y pueda ser socio, lo primero, porque es posible, en, en, y hablo por mi asociación, en mi asociación un hermano por sí mismo no puede formar parte como socio, porque ya lo es su padre o ya lo es su madre. Es decir, hay un socio, una, mejor dicho, una familia, un socio. Bueno, pues podrá ser la familia el socio, pero podrá ser el padre, podrá ser el hermano, podrá ser la propia persona con discapacidad o podrá ser um, un vecino o un amigo de la persona con discapacidad que él ha decidido ser o constituirse en apoyo también de, de, la, de, la, de la persona y de la entidad. Disculpad que me, que me enrolle mucho, pero creo que esto es... Importante que lo, que lo tengamos claro y ese es el camino por el cual debemos de ir. Y ese es el camino en el que espero que la asociación, o sea, la, perdón, la, la plataforma de Hermanos, trabaje también para ayudarnos a abrir las asociaciones a que no sean el coto cerrado que muchas veces son ahora mismo. Perdón ¿eh? por extenderme. No, desde luego, eh, vamos, coincidimos. En esta última parte, por lo menos, yo creo que coincidimos. De hecho, es uno de los objetivos de la red, el que haya... El que haya... Eso es ese cambio de estatutos y el que se permita, por supuesto, a todos los hermanos, bueno, evidentemente, primos, etc., incluso a la sociedad en general, el que puedan ser partícipes de, la, de las asociaciones de plena inclusión. Yo lo que sí discrepo contigo, eh, sobre todo es en la primera parte, yo creo que, el, que el, la participación de las familias sí que ahora deja bastante que desear, desde mi punto de vista. Eh. Repito que esto es, es algo personal, no quiero ser... El portavoz de la red, aunque eso, como dices tú, lo hemos trabajado y lo hemos hablado en, muchas, en muchos otros foros. ¿Por qué? Pues yo creo que ahí puede haber varias razones. Como bien dices, hace 60 años más o menos que empezó este movimiento asociativo de plena inclusión y ahí entonces había mucho por lo que luchar y nuestros padres y yo creo que sobre todo nuestras madres sacaron probablemente fuerzas de donde no las tenían y unión de donde prácticamente no había para poner en marcha esto y quizás a lo mejor eh, ahora, la mayoría de los padres y madres que ya suelen ser mayores, de ahí el que intentemos que los hermanos vayamos teniendo o vayamos tomando ese relevo, yo creo que ya somos presentes, pero bueno. Eh, entonces ya muchos padres, muchas madres eh, ya consideran que está prácticamente todo hecho. Claro, partiendo de cero, haber llegado donde, donde hemos llegado, donde ha llegado Plena y donde ha llegado las asociaciones es muchísimo. Pero eso no significa que no queramos seguir estando ahí y esa es una de las labores y de las reivindicaciones y de los leitmotiv de precisamente de la red de hermanos. ¿Por qué otra razón de que las familias participen desde mi punto de vista cada vez menos? Pues probablemente porque las asociaciones cada vez se están profesionalizando más. Yo lo he dicho en, alguna otro, en algún otro foro, en algún otro encuentro, a mí me parece que, parece que se están convirtiendo ya en empresas. Y están perdiendo un poco el, el cariz de ese de movimiento asociativo y de movimiento de familias. Entonces, claro, si se convierten en empresas, muchas veces casi no tenemos nada que decir o pensamos que no tenemos nada que decir. Cuando deberíamos ser el referente de por dónde puede ir en la confederación, por supuesto las federaciones, pero sobre todo nuestras propias, nuestras propias asociaciones. Esto no va en el debe de, de los profesionales, que a mí me parece que los profesionales que tienen las asociaciones o Plena Inclusión en el 99,9% de los casos son espectaculares y piensan, pero hay muchas veces que piensan muy deprisa, no vamos al, al mismo ritmo. Y entonces, claro, las familias muchas veces nos quedamos como para atrás, porque vale, así se consigue, eh, se consiguen muchísimas cosas, teniendo unos grandes profesionales, pero no vamos al mismo ritmo, ¿no? No, no, no nos sentimos identificados muchas veces, no, nos da la sensación de que no se nos escucha, nos preguntan, nos llaman, nos tal pero no, yo, yo he dicho alguna vez, y que creo que la frase no es mía, ¿eh? Eh, lo, lo asumo, que no penséis por nosotros, pensar con nosotros, y yo creo que en muchos casos, en muchos casos no, se, no se hace eso, se, va, se van a dos velocidades distintas, entonces la familia dice, bueno, y hay una frase que seguramente Santiago tú has escuchado, y seguramente todos los que estamos aquí, que lo han dicho muchos padres y muchas madres así, más mayores, dice bueno, mi hijo está recogido, mi hijo ya tiene muchas cosas, mi hijo ya tal, pues entonces yo ya... No, no, no, es que nosotros, como red estatal, ahora sí, lo que queremos es seguir luchando, es seguir reivindicando derechos, es seguir reivindicando la plena ciudadanía, es ahora, como bien has dicho, el seguir trabajando en comunidad el hacer unas comunidades inclusivas, el seguir trabajando en nuestros barrios, pero todos juntos, o sea, apoyaros como asociaciones en las familias, si es que este es un movimiento de familia si es que hay poco más que decir. Así es. Eh, en cuanto a, a todo lo que habéis estado hablando, eh, en muchas ocasiones en la red también lo, eh, ha salido el tema. ¿no? Como, es decir, eh, venimos de, de, de los que crearon eh, el movimiento asociativo de sus maneras de, de hacer las cosas, sus maneras de, eh, de estar en la sociedad, sus maneras de, de seguir adelante, de consolidar a generaciones nuevas. Eh, es así, y, y pensamientos nuevos, ¿no? eh, Había otra pregunta, pero se me ha ido ocurriendo eh, un poco lo que decía Santiago, es verdad que van surgiendo cosas nuevas... ¿Y cómo creéis que se puede hacer ese puente para, para ese cambio de, de visión? Porque, evidentemente, ahora surgen eh, más, mucho más protagonismo de la persona con discapacidad, eh, nuevas formas de, de inclusión en la sociedad, o, o incluso formas de inclusión que antes no existían de ninguna de las maneras y ahora están. Eh, nuevas formas de, de empoderamiento eh, ¿cómo creéis que se puede hacer? ¿creéis que eh, la red de hermanos en este caso o, o qué, eh, ¿qué grupo o, o qué fórmulas creéis que, que pueda hacer ese puente más, eh, más firme pero a la vez más fácil de cruzar aunque no sea algo muy tajante? Empezamos por ti ¿no? A ver, yo creo que fórmula mágica no hay, puede ser, puede ser complicado. Yo, yo creo que es más una cuestión de creencias, creencias por parte de, de, de las juntas directivas, en este caso, sobre todo de federaciones y de asociaciones, y también eh, creencias en parte de, de muchos profesionales. Y que la red eh, venimos, precisamente, como hemos dicho, lo repetimos con un mantra, aportar y no apartar, pues se debería aprovechar eso, pero no solo de la red. ¿eh? No. Yo entiendo que haya muchas, muchas familias que ya... Día, ¿no? Es que llevamos 60 años luchando por derechos, por, eh, por, no sé, por objetivos, y la mayoría se están cumpliendo y que ahora quieran pasar no a un segundo plano, sino bueno, a estar en otra, en otra situación. Pero nosotros sí queremos seguir luchando. Entonces, aprovechar la fuerza, las ganas, el, lo, que, lo que traemos desde la red de hermanos, para poner en marcha todos esos proyectos, todos esos objetivos que aún quedan, aún quedan por cumplir. Y eso es muy fácil, extender puentes y trabajar colaborativamente. Y yo antes se me olvidó una cosa, y aprovecho ahora, la verdad es que lo que decía Santiago, no, no, no pretendíamos, yo creo que ni, ni Raúl, ni mucha gente de la red, lo de comparar decir, bueno, Néstor, se está poniendo el centro en la persona. Por supuesto, si es que el centro, el centro en la persona, yo creo que ya vamos tarde. O sea, ya vamos tarde. O sea, el que se haya puesto en marcha ahora la plataforma, a mí me parece, creo que a todos nos parece espectacular y probablemente se debería haber puesto. Mucho antes el foco precisamente en la persona, pero eso no significa que por el hecho de poner el foco en la persona nos estemos olvidando de la otra, o por no decir si hay dos patas, tres, vamos a poner tres patas, de la otra pata fundamental en ese taburete que a veces nos han contado, que es la familia. Si es que además es, es así de sencillo, nosotros también queremos estar ahí y ser parte de eso. Yo lo tenía por aquí, eh, lo había pensado, digo, hace dos años creo recordar y Santiago me puedes corregir. Fue el año de las familias en, en plena inclusión. O hace tres. Pues lo resto de la pandemia ya se me olvida un poco, se me va un poco la pinza ya de los años. Tres, tres años, tres años. Hace tres años. Yo estoy convencido de que la mayoría de los que estamos aquí, tú seguramente sí, pero no nos acordemos. O sea, a mí me parece que pasó como una especie de algo testimonial. O sea, poner el foco en la familia... Sí, pero bueno, fue algo como un poco así. Eso tiene que ser una especie de día a día. Igual que el trabajo con las personas y el empoderamiento de las personas, los autogestores, la plataforma, tiene que ser día a día. No que queden algo simbólico de un acto, de una acción o de un año, sino que tiene que ser trabajo diario. Y ahí sí que, ¿te acuerdas antes de empezar la charla? Eh, decía Yo yo particularmente tenía puesto como un, un deber, un objetivo. Y yo creo que ahí el liderazgo que llevamos reclamando muchas veces desde la red y los encuentros de hermanos de la confederación debería ser clave. Debería ser clave para, de alguna manera, sé que las asociaciones son independientes, etcétera, etcétera, cada una tiene su idiosincrasia, bueno, pero sí que mmm, aconsejar, a, no sé cómo decirlo, exigir entiendo que no se puede hacer pero que sí aconsejara o recomendar a todas las federaciones y a todas las asociaciones que eso, que se empezara otra vez a trabajar más con las familias y que se aprovechara el tirón y la fuerza que creo traemos la mayoría de los hermanos en poner en marcha el movimiento de hermanos en sus asociaciones y empezar a trabajar colaborativamente, no solo con los hermanos, con padres jóvenes y con padres con ganas también, ¿eh? incluso con los entornos, etcétera, etcétera pero a trabajar más de manera colaborativa, si es que va a redundar en beneficio de todos. Estoy de acuerdo, Néstor. Eh, antes de nada, me he olvidado de Noelia. Noelia es la representante de, de Melilla, que yo creo que también está en la eh, forma parte de, de vuestra red y yo creo que en alguna ocasión ha, ha participado con, con vosotros y que representa ahora mismo a plena inclusión Melilla. Entonces, si luego se entera que no la he nombrado, me mata. Entonces... Pero también tío, estaba recor intentando recordar todos los hermanos que, que hay en la junta directiva. Pero bueno, eh, vamos, mira, en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Y es más, de hecho, eh, cuando antes he dicho que, eh, que no estaba de acuerdo con el, con el planteamiento que hacía Raúl, era un poco también para entrar en algo de discusión, porque si decimos al final todos lo mismo, eh, poco podemos avanzar. Es cierto, es cierto que, que, que nos falta eh, parte del, del empuje familiar y sinceramente en Néstor has tocado, eh, has metido el dedo en la llaga, haciendo mención a las jornadas de familias que tuvimos. Cuando eh, tenemos cualquier evento en plena inclusión, bueno, no te cuento de la plataforma que salí eufórico, yo creo que salimos todos eufóricos, hemos salido eufóricos de, de los foros, de las, de las buenas prácticas, de los encuentros de educación y salimos muy eufóricos porque ponemos en común todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el, el bueno, todo el simplemente ponernos a disposición unos de otros y salimos siempre reforzados de los encuentros que hacemos. Pero... Entre nosotros, ¿vale? que no salga de aquí, del encuentro de familias no salimos del todo satisfechos. Salimos muy satisfechos de la organización, salimos muy satisfechos de la puesta en escena, no sé si algunos tuviste la suerte de poder estar allí, la puesta en escena yo creo que fue espectacular, las ponencias fueron de un nivel muy alto, eh, la presencia que tuvimos de implicación internacional fue muy alto pero nos quedamos un poco con el corazón partido, en el sentido de que no habíamos tenido la presencia de las familias que nos hubiera gustado tener. Nos hubiera gustado tener una lista, y esto, bueno, vea hoy está eh, haciendo otras labores, pero sí que trabajó trabajado mucho en, e, en ese encuentro, y nos hubiera gustado mucho tener una lista de espera de determinadas federaciones en las cuales no hubo prácticamente implicación, y algunas y esto lo digo de verdad en petit comité, pero que re, reforzando lo que lo que lo que, decía Néstor, que es necesaria esa presencia mayor de las familias. ¿Que pueda ser por una cuestión de los, de los profesionales? No lo creo, fíjate, ahí no lo creo, y quizá no lo creo porque tengo la suerte de, de, de, de vivir eh, en una asociación aquí en Cartagena, donde precisamente se fomenta por parte de los profesionales la participación de las familias. Otra cosa es que vayamos más, vayamos menos, eh, o nos impliquemos más o menos. Pero los propios profesionales se preocupan de que, de que nosotros participemos. Con lo cual, ahí quizás tengo esa, esa pequeña suerte. ¿Cómo eh, hacer, eh, que nos decía eh, Raúl, cómo encajar eh, esa fuerza? Pues yo creo que no solamente aprovechando la propia fuerza, sino provocando a que se extienda. Es decir, no solamente tiene que ser... Que donde esté eh, un hermano, una hermana de la red, pueda hacer su tarea dentro de la propia confederación o dentro de la propia asociación, donde se implique, sino extenderlo más. Yo creo que ahí es fundamental eh, atizarnos también a los padres, atizarnos a los padres y decir, oye, esto eh, lo sacasteis adelante eh, y ahora esto hay que mantenerlo. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. vale Tirarnos de las orejas, como de alguna manera. Eh, estáis haciendo esta tarde para atizarnos y que tengamos, cojamos esa gana para, para hacerlo. Mm, yo creo que por ahí debería, debería de ir la, la cosa y evidentemente queda mucho trabajo por hacer, eh, lo dice también para provocar el, el que sea la persona la que... Sí. La que esté en contraposición con, la propia, con las propias familias lo he hecho para provocar, porque evidentemente no es eso, sino justo todo lo contrario. Yo creo que tenemos eh, que utilizar el papel. Yo creo que es un taburete con cuatro patas, ¿eh? y disculpar eh, Decía, no sé si con tres, para mí son cuatro, yo lo, lo tengo claro. La primera pata es la persona, la primera pata son nuestros hijos, son vuestros hermanos. La segunda pata son las familias y las familias son padres, madres, hermanos, hermanas, no lo voy a extender más. La tercera pata son los profesionales que hacen de, de, de nexo, de unión muchas veces entre todo y luego la cuarta pata y siempre olvidada y por eso muchas veces se puede llegar a caer que son los voluntarios. Yo creo que también es importantísimo la, eh, valorar el, el trabajo, el trabajo el, la tarea que llevan a cabo los, los voluntarios. Entonces yo creo que sí que es, un, es un, un taburete bien armado de cuatro patas y que ahí es fundamental que ninguna de las patas estén más alta que otra porque si no, cojeará. Y ahí tenemos que estar juntos. Tenemos que estar juntos, eh, padres, familias, hermanos, ahí debemos de estar. Y yo os pediría eso, que, que la, la cuestión es atizar a que los padres y las madres, que al fin y al cabo somos los que principalmente hasta ahora mantenemos la representación de las entidades, pues lo hagamos de manera compartida. No, no queda otra. Es que eh, vamos a ganar todos, siempre. Yo en torno al mea por la parte que me toca, es verdad que los voluntarios me parece una parte fundamental, evidentemente, de ese, de ese taburete también. Si es que nosotros precisamente hemos venido para eso, si es que alguna vez nos habíamos ido, pero ahora a lo mejor de manera, de manera así más, no sé, más visible, precisamente para trabajar colaborativamente. Sí que es verdad que a mí me parece, yo sigo pensando que ese taburete ahora mismo coge poco. Y cogea un poco probablemente por la, parte, por la parte familiar. Yo también diría que incluso por la parte del voluntariado, ¿eh? que algunas veces eh, lo ponemos mucho en valor, pero no lo cuidamos mucho. Pero bueno, eso quizás sería para, para otra discusión y en otro foro, y precisamente aquí con voluntarios, aunque nosotros todo lo que hacemos, eh, por supuesto, es, es voluntario. Pero yo te quería comentar, y perdóname Raúl, eh, a Santiago eso, que qué es lo que se puede... Es lo que se puede hacer desde plena para todo esto que estamos hablando que pueda ser algo efectivo. Y además nos decías que en la junta directiva de, de plena, y es verdad que Noelia ha estado mucho por aquí y bueno, más gente, pero no da la sensación de que tengan el rol de hermanos, sino que da la sensación de que tienen otra, otro papel distinto. Y eso pasa también en, muchas veces en la junta directiva de las asociaciones y de las federaciones. Que no, no, si aquí hay... Si aquí hay hermanos en la junta directiva, digo, ya, vale, pero si hermanos puede haber y puede haber sobrinos y puede haber gente de la sociedad en general. Pero si al final mmm, no van para reivindicar determinadas cosas, sino que simplemente van para estar... Cuidado, con esto no quiero decir que la gente que esté en la, en la confederación vaya a eso, eh, que, que no se me malinterprete, pero muchas veces pasa. Bueno... Eh... Fíjate, ahí, no, ahí no, no, no, no, lo, no estoy de acuerdo. ¿eh? No, no estoy de acuerdo en que en, que mis, en este caso compañeras eh, estén para otra cosa distinta de reivindicar eh, y trabajar por las familias, por las personas y por el propio movimiento. ¿eh? Yo, yo creo que lo, lo hacen y lo hacen de manera eh, excelente. Sí que falta a lo mejor eh, más eh, en la base. Probablemente falte más en la base. Y a lo mejor pues pasa como... Como pasa en todos los ámbitos, es decir, eh, padres y madres que en un momento determinado tomen la decisión o tomen el, el empuje para trabajar por la organización y vayan avanzando dentro de, los, de las distintas escalas que pueda tener la organización, pues a lo mejor no hay muchos a lo mejor no hay muchos, no hay ganas, no apetece, igual que pasa con los padres, yo entiendo que puede pasar con los hermanos y con las hermanas, tenemos la suerte de teneros a vosotros, vale que si sois la parte que desde luego tira para adelante, a lo mejor no hay tantos como, como pensamos, no lo sé, o como o deberían de haber, pero sí que es cierto que ahí sí que sí que nos toca más hacer el trabajo en la base, directamente en la asociación que es donde realmente se va, se va a notar. Todo lo demás, el, el, la tom, el, el tomar la, llegar a, a la toma de decisiones, a los puntos de toma de decisiones, tanto de federaciones como de confederación o cualquier otra organización, yo creo que eso viene por añadidura, es decir, hay que trabajar la base, hay que trabajar en la, en la asociación, hay que trabajar directamente ahí. Y, y es donde ten, hay que empezar a formar parte de esas juntas directivas. Tiene que haber, igual que hay eh, el, el grupo de abuelos, tiene... Bueno, yo es que también quizás tengo muy buena suerte y vea también lo conoce. En mi federación sí existe un grupo de hermanos en, en mi entidad, sí existe un grupo de hermanos en la, en la federación, se lleva trabajando mucho tiempo, quizás... Más para momentos puntuales y no, para, y no dándole continuidad, que quizás es lo que realmente deberíamos de, de trabajar más. Que no fuera que, oye, nos vemos en el encuentro, eh, aquí ponemos todo, lo pone, vemos realmente cómo podemos hacerlo, y luego en el día a día, bueno, pues nos quedamos a lo mejor un poco más parados. Hay que incentivar la base, eso está claro. Pero ahora, Raúl, ya, ya terminó. Bueno. De donde partimos es de las asociaciones. Yo creo que ahí está. La escuela, por decirlo, para ir educándonos poco a poco en este movimiento asociativo. Si lo que acabas de decir tú, yo evidentemente no me puedo quejar. He empezado mi intervención hace ya un rato agradeciendo precisamente a la asociación y sobre todo al Comité de Hermanos de Afrodes que llevamos ya pues, 12 años de trayectoria. Pero es que vamos a distintas velocidades y es que eso sí que se ve precisamente en los encuentros nacionales. Que eh, dices, bueno, claro, es que vosotros ya... Y eso es lo que a mí... Pues me da un poco de no sé, de cosa de decir, bueno, ¿por qué aquí si sí se trabaja y se trabaja bien con hermanos y por qué en otro sitio no se incentiva, como dices tú en la base, para que se empiece a trabajar también bien con hermanos, etcétera, etcétera? Digo, pues si es que es que lo que lo, lo repetiré hasta la saciedad, si es que va en, en beneficio de la asociación, del movimiento asociativo, de las familias, de las personas. Y de todo, por eso siempre reclamo y creo que desde la red reclamamos ese, ese, ese liderazgo de la confederación y que incentive de alguna manera esa puesta en marcha o ese trabajo desde la base. Eh, lo, que, lo que iba a preguntar o lo que iba a lanzar, digamos que la habéis ido contestando un poco, pero para que concretemos, eh a Santiago eh, ¿qué herramienta eh, crees que puede dar eh, plena como federación a, a los hermanos, cuñados, a los familiares eh, para que se cumpla todo eso que, que hemos ido diciendo todo, todas esas máximas que se deberían de cumplir eh, en las diferentes asociaciones y por otro lado, Néstor eh, brevemente eh, o concretamente qué pedirías a plena para que, qué herramientas pedirías a plena para, para que ese banco del que hablaba y no coge por ninguna parte empezamos por ti Santiago vale, eh, fenomenal empiezas por mí y, y yo sinceramente casi que aquí diría pasapalabra es decir, eh, claro te, te, te, digo, te digo por qué porque eh, las herramientas que yo considero como confederación que debemos de eh, poner en marcha para conseguir que la red de hermanos coja eh, fuerza no son otras que las que la propia eh, as em asociación bueno, de, de hermanos nos pida a nosotros es decir eh, estamos en un momento donde eh, esto acaba de empezar a moverse afortunadamente también te digo igual que decía Néstor se tenía que haber puesto hace mucho antes, igual, igual que pasó con la, con la plataforma de, de, de personas con discapacidad, pues bueno, pero está ahora y es ahora cuando tenemos que, que, que ponerla en marcha, aunque lleve dos años, pero como hemos tenido el, este parón desgraciado que, que tenemos, pues quizás eh, ha estado más, más parado, pues hablo como ahora, y tendréis que ser vosotras y vosotros los que nos pidáis. Eh, evidentemente dentro de la realidad y de la posibilidad que tengamos de generar los recursos que sean necesarios. Y para eso además contamos no solamente eh, con, con vuestras vuestra ideas y con vuestra energía, sino que además tenemos una capacidad de canalización importante a través en este caso de BEA, que lidera el proyecto de, de, de familias de, de plena inclusión de la Confederación y que además, pone en contacto a todas las federaciones y bueno, que yo creo que es la, la persona o el canal a través del cual nos debería de pedir esas herramientas. Si yo tuviera que decir alguna en concreto, pues no sé qué te diría. Pues, probablemente empezaría haciendo alguna... Eh, antes he dicho que, que quizás la, los encuentros de, de hermanos son, están demasiado espaciados en el tiempo. Quizás crear, generar una, una sinergia de reuniones donde nos vayamos viendo con cierta periodicidad, o quiero decir, os vayáis viendo con cierta periodicidad, pues eso sí generaría eh, el que el movimiento se fuera reforzando. Si además esas reuniones conseguimos en algún momento que se lleguen a ser presenciales por mucho más, porque yo estoy convencido que el estar en contacto con la, las personas nos acerca mucho y nos hace que trabajemos como un equipo. El vernos por la pantalla está muy bien, pero el vernos, el tocarnos, el conocernos, el, el tomarnos una caña antes o después de, de, de terminar la charla, yo creo que nos da una visión mucho más amplia de, de, de, lo, que, de lo que somos como grupo, como equipo. Y yo creo que esa sería una cuestión a, a poner en marcha cuanto antes con la disponibilidad que tenemos, con el dinero que tenemos y bueno, que al final, pues cada federación eh, apoya seguro eh, este tipo de, de encuentros y debería ser de alguna manera un poco más, de momento eh, más corta en el tiempo, que no haya tanta separación entre una y otra. Pero vamos, seguro que Néstor, eh, Raúl o cualquiera de, de los que estáis aquí Tenéis más ideas de, de herramientas que tenéis que, que sugerir para que nosotros apoyemos eh, en la medida de nuestra posibilidad. Eh, bueno, ya ha dicho Raúl Néstor brevemente. Ya, ya, pero, pero <risa> ya sabes perdón, que eso es imposible, eso para empezar. Pero bueno, y más como, como diría un castizo, me lo has puesto a huevo. O sea, yo tengo aquí la lista de los reyes magos, no, lo siguiente. Y sí que le diría, Santiago, lo primero es que tú mismo lo dijiste hace, hace un rato, eh, cambio de estatutos. O sea, es que no, no me parece ni medio normal, pero ni medio normal es que eso, que en muchas entidades, los hermanos, los primos, los sobrinos, los amigos, el entorno, y más ahora que hablamos tanto de comunidad, no puedan formar parte de la asociación o de ese movimiento asociativo. Bueno, eso ya sería. Entonces, claro, ¿para eso que ne se necesita? Que yo creo que si lo tenéis, lo que pasa es que no sé la herramienta concreta para que se lleve a efecto, que es el liderazgo de la Confederación. Yo entiendo que, y corrígeme si me equivoco, que a las asociaciones se le pide que, que cumplan unos valores, unos, una ética un, en, en la forma de actuar y en la forma de ser y que si no, no digo que le deis un cachete, pero entiendo que, que algo podréis hacer. La comparación probablemente no sea la más gloriosa que he tenido. ¿eh? Pero, es, pero... es difícil, ¿eh? Esta, ya te digo que es difícil, eh, porque eh, por un lado está el liderazgo, que está bien, está bien dicho, intentamos ejercerlo, pero siempre manteniendo el respeto a la independencia de cada una de las entidades. Entonces, ahí estamos siempre en un terreno floja donde podemos proponer, podemos decir, podemos orientar cuando, eh, cuando vamos a las federaciones, cuando vamos a las entidades, se puede hacer. Pero sí es cierto que no es sencillo, porque eh, imagínate que este presidente dice a partir de el, del 1 de marzo todas las entidades de España de plena inclusión tienen que cambiar sus estatutos y decir esto. Bueno, directamente eh, al día siguiente me cuelgan, ¿vale? El motín de su esto, esto, esto es así. Hay que hacerlo desde dentro. Desde dentro, con ese liderazgo que tú pides, evidentemente, Néstor, y que es así, que debemos de hacerlo. Y yo creo que sí que se está haciendo para modificar los estatutos. Ojo, y para antes que cambiar los estatutos, hay que cambiar una cosa. Y es el miedo. Y es el miedo a perder el control de la asociación. Porque lo que está detrás de, de, de, de este cambio de estatutos y el abrir a la sociedad, el abrir al entorno, el abrir a la comunidad, eh, las entidades, no es otra que el miedo a perder el control. Porque eh, Y eso lo he vivido eh, en muchas ocasiones. Es que si de, empezamos a dejar que entre pues cualquiera con el interés legítimo, eh, después se juntan 20, desmontan la junta directiva... Quitan al presidente y se ponen ellos. Y entonces a ver qué pasa. Bueno, pues a lo mejor no solamente no pasa nada, sino que además incluso es mejor. ¿vale? Y ese miedo es el primer miedo que hay que romper. Eh, el, el, el no pensar que eh, porque no estemos los padres llevando el control absoluto, porque ahora mismo es así, eh, de, la, de las entidades vayamos a, a perder eh, la entidad o que se, o se vaya al traste. Evidentemente, siempre mmm, teniendo en cuenta que sean eh, personas y no la propia entidad. Es decir, huir de que la propia eh, estructura profesional se haga con el poder de la, de la entidad. Y para eso hay opciones y de, de figuras eh, jurídicas, como puede ser la fundación, que en ese sentido puede ser peligrosa, en ese sentido, porque ahí sí que podría, eh, en un momento determinado, una empresa, del ámbito que sea, eh, tomar posición y hacerse con el control de la, de la propia entidad. Eso sí tendría su peligro, pero yo mm, creo que lo contrario, debemos de abrirnos Perder ese miedo y después generar ese cambio de estatutos. Eso lo tengo clarísimo. Lo comparto. Santiago, si siempre. tú lo sabes, yo estoy convencido. Es que ese miedo existe, pero existe, con, en este caso, que estamos hablando de la, eh, aquí con la red y tal, existe de los propios hermanos, de los propios primos, de los propios sobrinos o de los propios tíos. O sea, ese miedo. Existen muchas juntas directivas a decir, bueno, no, a ver, ¿dónde vais vosotros? yo eso Es que eso me lo han dicho, eso lo he escuchado, no que me lo hayan dicho en mi asociación, ¿eh? pero sí que lo he oído en encuentros. Dije, no, ¿dónde vais vosotros? Sí, ya estamos nosotros aquí, pero vamos a ver que no tenemos ningún afán de protagonismo, que nuestros egos están suficientemente cubiertos o no en nuestra vida diaria, que aquí solo venimos a colaborar, a aportar, porque yo creo que, que va a beneficiar a todos. Entonces, ese miedo existe, claro, como no va a existir ese miedo si ya le hablas de entornos de tal, bueno, ese miedo será atroz y es eso precisamente a perder el control. Que es una cosa que no entenderé jamás. Pero bueno, yo sigo con mi lista para los Reyes Magos y evidentemente sé que no se puede imponer, pero sí se puede incentivar y motivar, que era lo que te, lo que te estaba comentando y, y seguro que ahí en plena tenéis a gente que sabe perfectamente incentivar y motivar a base de campañas, a base de tal, a base de cual, como sea. Pero luego también, eh, yo diría, porque esto sí que lo tenía notado, lo de apostar eh, de manera otra vez o recuperar otra vez y apostar por los servicios de familias, que yo creo que están perdiendo un poco eh, en muchos casos o en muchos sitios, eh, pues no sé, esa fuerza que se tenía antes, precisamente porque las familias cada vez, o participamos menos, Y luego también diré que también está nuestro debe, eh, cuidado, que aquí estamos poniendo todos eh, los deberes para los demás, pero nosotros también tenemos muchas cosas que hacer. Pero eh, tú recuerdas, y lo recordarás mejor que nadie, que hace el, el último plan estratégico, no el que se está aprobando ahora o el que se acaba de aprobar, se recogían varias cosas sobre, sobre los servicios de familias y sobre la participación de las familias. Y yo me gustaría repasar contigo si consideras que la mayoría de esas cosas o muchas de las cosas que estaban en el horizonte 2, esto lo tengo anotado y si no, no me iba a acordar, eh, pues se han llevado a efecto. Y yo creo que muchas cosas no. Entonces, claro, cada vez parece que tenemos menos acotados las familias y por añadidura los hermanos, porque somos parte de la familia, todo, todo eso que podríamos, que podríamos apoyar o que podríamos aportar. Entonces, lo de, lo de no sé, se habrá integrado un único modelo los enfoques centrados en la persona y en la familia, por ejemplo, pues yo creo que nos ha llevado... ¿sí? En las federaciones, fíjate, es que esta me la noté, las federaciones habrán negociado con la administración autonómica que el servicio de apoyo a familias esté recogido en la normativa como servicio base. Pero bueno, ahí está. Sé que los planes estratégicos son, eh, pues, son muy ambiciosos y luego evidentemente se van cumpliendo poco a poco, porque cumplirlos a rajatabla cada cuatro años sería prácticamente imposible. Hombre, y luego, eh... pues, Perdona, sí. ya otro, otra cosa que yo creo que sí puede ser positiva y eso también lo tenemos una especie de decálogo, el trabajar en la confederación, ya sé que hay hermanos en la decía pero que si trabajara o trabajáramos de manera colaborativa y tuviéramos más reuniones conjuntas para poner en marcha proyectos comunes eh, de la confederación con, con la red, igual que queremos hacerlo desde la red con la plataforma de personas con discapacidad porque nos parece que sería muy, muy productivo. Tengo más, pero por hoy yo creo que... Pero yo creo que vale. Vale, no, sí, yo te, te decía porque, claro, eh, si... Sí, sí. Si cogemos el listado, entonces al final lo, lo más que me puede llegar a mi ahora es una depresión tremenda, porque. <risa> afortunadamente, no quería yo. No, quería yo, eh, no, no en, quería. en absoluto, no porque afortunadamente porque los planes estratégicos son muy ambiciosos eh, y, y se abren a, a muchos campos y además desde que se pone en marcha el plan estratégico luego sigue funcionando y la, la vida sigue avanzando y, y surgen nuevos nuevas cuestiones y cada día nos bueno, surgen cosas, como por ejemplo, cosas de mayor importancia como el COVID, ¿vale? que de pronto te, te aparece ahí y te, y te trastoca pues, un ejercicio y ya va para dos. Entonces es, es complicado, pero sí que es cierto que, que tenemos muchas cosas eh, en el debe y yo creo que ahí vuelvo a lo mismo, eh, el papel de, de, de vuestra plataforma ha de ser el que está siendo en este momento, es decir, reivindicar y seguir diciendo y seguir recordando qué es lo que nos ha hecho y lo que nos queda por hacer para que sigamos trabajando en esa línea y que no se nos, se nos, no se nos olvide. Eh, yo, una cuestión práctica, que la verdad es que antes no, no lo he comentado con, con Raúl y, y con Néstor y con, y con Bea, es que no sé el tiemp del tiempo cómo vamos, porque... Eh, no eh, sé si, hay, claro, si es que ahora no sé, va, vamos a tener. Claro, a Eva, ¿eh? Ya solamente solamente os voy a eh, invitar a, a que digáis una palabra sobre una cosa y, y abrimos 10 minutitos, 15 minutitos, como mucho, mucho, eh, para que la gente haga un par de cuestiones o tres. Vale, lo digo porque entonces igual voy a conectarme desde el teléfono. Vale. Porque tengo que salir, pensaba que a las 7 habíamos terminado. Bueno, y, no, eh, Santiago, no, no te preocupes, solamente, eh, mira, la de hecho, eh, y, y si queréis, así acabamos y el resto. Y, eh, solamente, lo último era que, que digáis, tanto Néstor como tú, eh, una palabra para que nos llevemos en la mochila para de cara al futuro. Algún tipo de adjetivo que, que diga, pues, esto no lo tenemos que grabar a fuego para seguir construyendo y para seguir caminando con fuerza. Una palabra. Si puede ser una palabra, si no, una pequeña frase. que defina eh, el trabajo de la, de la propia plataforma. Yo creo que bueno, claro, una necesidad, una necesidad que, que tengamos para construir de cara al futuro, es decir, pues nos hace falta eh, motivación o nos hace o, o creo que lo que va a hacer falta es implicación o algún adjetivo así. Eh, yo creo que lo que en definitiva es apoyo necesario para mí, es decir, que creo que es el, el, el apoyo necesario, y vuelvo a, a insistirlo, desde el buen, quizás el del, del término que antes utilicé y que a lo mejor no puedes, quizás no sea el mejor, apoyo necesario, egoísta, por parte nuestra, de, la, de, de los padres, por parte también de, de, de la plataforma de, de hermanos, porque ese egoísmo el que es el que nos va a hacer el que eh, trabajemos en, y que hagamos que la entidad siga a, avanzando y que no deje de tener ese carácter familiar eh, que hemos eh, generado desde el inicio. Por tanto, yo creo que so, sobre todo apoyo necesario. Yo creo que es lo que, lo que desde la confederación tenemos que orientar a la, a la plataforma de hermanos. Pues yo diría así, eh, recuperar el espíritu me explico. Recuperar el espíritu, el espíritu de volver a trabajar otra vez eh, codo con codo con las familias, porque dentro del trabajo con las familias estamos los hermanos y está, y está la red estatal. Yo creo que debemos recuperar ese espíritu con el que se construyó el movimiento asociativo y eh, seguir remando en la misma dirección, porque todos vamos en la misma dirección, eso que, que quede claro. Y como red, seguir siendo martillo pilón. Esa es una de las frases que más nos gusta, y tenemos que seguir siendo Martillo piloto Bueno, pues si os parece, si queréis hacer eh, alguna eh, preguntita, Santiago, si prefiere conectarte desde el móvil o lo que sea, ¿no? o sea, eh, sería un, como mucho un par de un par de preguntitas porque además estamos cumpliendo, justo hemos empezado y 5 y 10, o es sea, la primera vez que estamos cumpliendo en... En hora. Entonces, eh, si queréis hacer eh, alguna alguna pregunta para ser un poco un poco breve, si es posible de algo que no que no haya salido. Perfecto. Voy a empezar a conectarme desde de, el teléfono también y así no me no me desengancho, Perfecto. ¿vale? Perfecto. Ninguna. A ver, en el chat. Ah, no, vale. ¿A ninguna? ¿Ha quedado, todo un... ¿Ha quedado entonces muy claro? Bueno, pues si no hay preguntas, pues simplemente agradecerle de nuevo a Santiago y a Néstor. Eh, agradecer, como siempre... Eh... Perdona, Raúl, ya que no hay ninguna pregunta. Pues ya yo voy a lanzar una cosa que es que se me quedó en el tintero y es verdad que eh, llevamos reclamando toda la, toda la charla, liderazgo por parte de Plena, que se vuelva a trabajar con las familias, etcétera, etcétera, pero también tenemos que mirarnos un poco el ombligo, los hermanos y las familias, o sea que también hay muchas veces que se nos dan cauces de participación y tampoco los aprovechamos todo, entonces que también nosotros pongamos un poquito de de nuestra parte, en la participación en la, en la implicación en la reivindicación etcétera, etcétera, etcétera o sea que no solo pidamos sino que también demos yo creo que desde la red de luego no solo estamos para pedir sino que estamos para dar seguiremos dando pero también seguiremos pidiendo y entonces pues eso que, que no, es, no es una pregunta es una especie de reflexión que yo creo que nos tiene que servir también a, a todos un poco ¿eh? pues sí pues, como estaba diciendo, eh, y siempre, eh, siempre intentamos que no se nos quede atrás, eh, dar las gracias de nuevo a, a Bea, a nuestra Bea, como, como siempre decimos, porque sin ella esto no, no sería posible. sin ese Hemos estado hablando en muchas ocasiones de ese puente que hay que ir creando, Vea, eh, es, es ese puente, es ese puente que muchas veces conecta cosas y con estas ideas de manera muy sutil, de manera. y, y hace que siempre lleguemos al, al sitio, con lo cual, muchas gracias, Vea. Eh, nos vemos dentro de, de dos meses. Eh, la próxima charla, charla diversa, para cualquier cosa. Eh, podéis conectar con la red eh, en el grupo de, de Facebook, Red de Hermanos y, y Cuñados de, de Plena Inclusión. Eh, también tenemos Instagram ya, Red de Hermanos. Eh, y bueno, eh, a, podéis ver el, tip, el todas las comisiones que tenemos, eh, etcétera, etcétera. Hoy he pisado eso, lo siento en esto, tú lo haces mucho mejor. Pero sin más, eh, despedirnos de, de vosotros. Espera, eh, Raúl, eh, no sé si Santiago quiere tener no, no, alguna última frase de despedida. Simplemente, que es que con, me he conectado con el teléfono, pero resulta que con el teléfono no podía hablar. Por, por no darle más el follón a Bea para que me lo activara, me vuelvo a sentar un momentito para agradeceros eh, el trabajo que hacéis, para animaros a, a seguir haciéndolo y sobre todo para animaros a que nos sigáis atizando un poco, eh, como decía, para que sea lo, seáis el canal de, de llevar las propuestas de hermanos, de hermanas, llevarlo a, a la Confederación, e insisto, a la asociación, a la Federación, a cualquier zona de, de vuestro entorno. Muchísimas gracias, Néstor, muchísimas gracias, Raúl, por haber contado conmigo. Estoy a vuestra para... disposición cuando queráis. Y, y evidentemente... Yo para, fina, para finalizar quería, quería brindar por todos por una feliz Navidad y por un 2022 lleno de ilusión y de inclusión, como bien decís. Muy bien, que, que así sea. Un fuerte abrazo. Va por vosotros, por toda Venga. plena inclusión. Un saludo. Una... Hasta luego.